partido que se puede ganar o se puede perder en, en, en, en cualquier jugada, eh, de hecho tuvimos chance de los dos lados para ganar y para perder, eh, pero bueno eh, nosotros hoy tenemos más urgencia de puntos, eh, estamos tratando de nivelar eh, el equipo para, para arriba después de ...de todo lo que ha pasado en la institución y estamos trabajando para, para dejar eso atrás... ...y para de una buena vez por todas poder empezar a hacer pie en el torneo. Y me parece una tontera eh, pensar en el descenso la, en la cuarta fecha, la verdad que... ...no sé si es una sensación generalizada o tuya. Nosotros no armamos esto para pensar en el descenso, eh, tampoco armamos esto pensando que podía pa pasar lo que pasó... Eh, cuando armamos esto la idea era armar un equipo competitivo eh, sabiendo de las limitaciones que tiene la, la institución para lograr un ascenso pero por lo menos para tratar de meternos dentro de la zona de clasificación y, y vamos a pelear por eso no mirando el tema del descenso eh, vamos a, vamos a pelear para, para ver si logramos esa clasificación que queremos pero pero si perdiera el optimismo en cuatro partidos la, la que hay